Porque ellos saben muy bien que el, el problema no es solamente de este, de este pedazo aquí, sino el sector entero, porque la cloaca aquí ya está entaponada toda.